Este es un encuentro más del ciclo de conferencias de industrias culturales que estamos haciendo con la Universidad Nacional de Entre Ríos. Un poco los encuentros trataron de eh, varias de las temáticas de las industrias culturales y cómo fomentar y cómo a través de distin brindar distintas herramientas para potenciar el mercado privado y los pequeños emprendimientos. Especialmente este que es de herramientas de comunicación, de cómo eh, le enseñamos a los emprendedores cómo diagramar un spot publicitario, un spot radial, qué tips tener en cuenta cómo poder eh, comunicar de una mejor manera sus productos. Esto, digamos, se complementa con otras actividades que hemos desarrollado. Estamos trabajando con emprendedores culturales de Paraná y de la región y la idea es poder acercarles a ellas herramientas que les faciliten eh, acercar sus productos y su emprendimiento al mercado desde la comunicación y poder este, distinguir cuál es el destinatario al que está dirigido ese producto. Con una persona que hace fotografía, nos pusimos a charlar y me di cuenta que yo también este, podía colaborar con ese taller de fotografía dando eh, la asignatura composición. Así empezó todo y resulta ser que culpa de este proyecto... Eh, se me ocurren, y, y de haber venido acá a este curso, se me ocurren otros miles de proyectos. Tengo un emprendimiento desde hace ocho años, eh, que son velas, hago velas y fanales. Aparte trabajo en, en una ONG que se llama Fundación Solidaridad, que es de Crespo, y soy la coordinadora del grupo de los artesanos que, que funciona en Crespo, que se llama Hecho en Crespo. La expectativa de venir es cómo poder eh, difundir o dar a conocer en lo personal el trabajo mío en las velas y en lo, en lo institucional las actividades que desarrollamos y que hacemos para participar en las ferias, en el grupo de los artesanos y en la ONG en, a dar a conocer cómo funcionamos como grupo y cómo las actividades que hacemos porque necesitamos eh, motivar a la gente para que participe de las actividades, para eh, recaudar fondos y así poder nosotros destinar y organizar ayuda comunitaria. Un poco la idea es potenciar a, a to, cada proyecto, cada área de las industrias culturales, eh, con la universidad y con la Secretaría de Cultura.